En la época contemporánea, la ciencia y el conocimiento superior exigen la movilización de grandes volúmenes de datos. A la estadística simple, ahora la desborda el acceso casi limitado a fuentes y recursos de información. Por tanto, es cada vez más necesario el uso de programas de cómputo para consultar y construir bases de datos y tratarlas estadísticamente en el mundo académico contemporáneo son indispensables los conocimientos y habilidades para la creación de archivos en hojas de cálculo, en bases de datos y el uso de programas de estadística. Para operar en cualquier base de datos es necesario saber definir una estructura de variables y agregar información en cada registro. El tratamiento básico de los datos supone su agrupación ya sea en celdas, columnas o filas. Para esto es indispensable saber editar los datos, es decir, saber copiar, cortar o pegar los registros y los datos. Para el tratamiento y manipulación es necesario saber aplicar fórmulas y algoritmos, ordenarlos, asignar filtros y realizar consultas o crear reportes. Y para favorecer la generación de reportes y su visualización es necesario saber crear gráficas y cuadros. Lo que requiere saber un docente contemporáneo de modo básico respecto a la creación y manipulación de conjuntos de datos se puede categorizar en función de tres usos principales, para el control de tareas pedagógicas, con fines administrativos y como herramienta para la enseñanza. Para la investigación, los alcances son muy variados, pero la construcción de bases de datos y el tratamiento estadístico son fundamento de muchas profesiones y disciplinas. Todo profesor, debería conocer las funciones básicas de las hojas de cálculo como Excel o Numbers. En la operación de los programas de cómputo especializados en el tratamiento de datos, hay que saber introducir la información y hacer cálculos con fórmulas básicas como sumas y promedios, por ejemplo. Es necesario conceptualizar las hojas de cálculo como un libro que consta de tantas páginas como se necesitan crear. Hay que saber ordenar los datos de forma alfabética, generar gráficas, calcular medidas de tendencia central. Es necesario saber elaborar tablas comparativas, es decir, dar formato y presentar cuadros con información. El dato y la información son fundamento y evidencia de la ciencia. En la educación superior, las ciencias y disciplinas han construido su fundamento científico con base en la estadística y el tratamiento de inmensos volúmenes de información. La profesión académica contemporánea exige el dominio de programas especializados en el tratamiento de datos. Más allá del uso de software genérico, en las disciplinas académicas se están utilizando potentes recursos para el tratamiento de los datos. Hay quienes utilizan paquetes ya configurados como SPSS o Estadística, pero cada vez más usuarios están programando en R, por ejemplo. Tanto para la enseñanza como para la investigación, el dominio de ciertas bases de datos, como las de Inegi, por ejemplo, son un recurso indispensable. El uso de la estadística institucional y de las bases de datos oficiales son fuente de la transparencia y de la redición de cuentas, así como recurso indispensable para una participación informada en la gestión institucional.